Pana oh, oh, oh, yeah, yeah. no sé, pero esa mujer me tiene mal Será su cuerpo, será su caminar Pero en mi cama yo la quiero tener Y no pierdo la fe de algún día la mi mujer Y en todo poder complacerla Cuando te miro se me van las luces y no sé qué hacer para enamorarte. Y esa carita bella y su cuerpo de donce.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 Tu cuerpo a mí me seduce, cuando te miro se me van las luces y no sé qué hacer para enamorarte y esa.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 si no llevo a tenerte mujer, me moriría lentamente, lo sé. Si no llevo a tenerte, oh, oh, oh. Hey, hey, hey. tenemos flopa. ¡No te compares, yao! no papá!